Hola, mi nombre es Ana Lucía Mayorga, yo estudié tecnología de alimentos, ahora la carrera se llama ingeniería de alimentos y posteriormente saqué una maestría en ciencia de alimentos. Soy de Cartago, eh, tengo una familia de cuatro miembros, mis papás, una hermana menor y yo. El proceso de elección de carrera para mí fue un proceso muy poco razonado en realidad, realmente salí del colegio sin mucha seguridad de qué quería estudiar, sabía en definitiva que me gustaba mucho la ciencia, especialmente lo que era química, me encantaban las matemáticas, las disfrutaba mucho, pero no había encontrado una carrera que realmente me, me convenciera. O en realidad yo creo que lo que pasaba es que yo no entendía eh, lo que era cada carrera. Por más de que leyera la información, que tampoco leí mucho en su momento, eh, no, no tenía mucha idea que... De qué hacer con mi futuro. Esa es la, la realidad. En una ocasión me topé a una amiga de una prima y me habló de la carrera de tecnología de alimentos. Ella estaba estudiando esa carrera y me comentó un poquito y en ese momento me llamó la atención porque ella me indicó que esta carrera combinaba mucho lo que era la matemática, lo que era la química, lo que era la microbiología y yo al ver que era como como un, una mezcla de todo lo que me gustaba, dije, voy a intentarlo. Esa fue la, la principal razón por la cual eh, escogí mi carrera. En su momento estaba valorando otras carreras como química, química pura, ingeniería química también, educación, pensaba también eh, ser maestra. Y finalmente me, me decidí por tecnología de alimentos. Con respecto también a la elección de mi carrera, no tenía un modelo en particular eh, a seguir. No tenía en ese momento algún científico loco que me, me estuviera inspirando, algún ingeniero, ingeniera. Este, realmente en su momento creo que no estaba pensando en, en modelos, pero sí eh, recuerdo que especialmente en el colegio tuve dos profesores que que moldearon algunas de las características que yo considero que fueron las más valiosas en, en, en mi carrera profesional y al día de hoy. Uno de ellos fue Rantal Blanco, eh, que me dio clases de matemática, un profe súper estricto, un profe muy exigente, que nos ponía tareas y tareas y millones de ejercicios, y también Walter Vargas, un profesor de química súper, súper estricto, que me enseñó la rigurosidad científica, que me enseñó a, a tratar de analizar lo más profundo eh, que pudieran las cosas, las causas que explicaban los fenómenos eh, naturales que pues, en su momento de química estábamos estudiando. Entonces eh, yo creo que ellos dos fueron, fueron importantes en mi formación en, en el colegio y estas características que aprendí de ellos la constancia, la disciplina, la rigurosidad científica eh, fueron características que, que realmente me sirvieron mucho durante mi formación universitaria. ¿Cómo me veo a futuro? Realmente ahorita lo que lo que pienso o en lo que más me estoy enfocando es en poder especializarme en, en mi carrera. Todavía estoy en un proceso de reflexión hacia dónde quiero orientarme, pero sí si sí, tengo el sueño de, de continuar mis estudios para, para poder formarme de, de manera muy, muy fuerte, muy sólida, en un campo de la ciencia en particular. Pienso que especializándome podría posteriormente eh, poder transmitir conocimientos y crear la diferencia eh, de manera creativa, combinando la creatividad con la técnica. Eh, me veo como investigadora y como docente en la universidad. Creo que para mí la docencia es algo que le da muchísimo sentido a mi vida. Entonces, pretendo seguir en esa línea hasta donde se me vayan presentando las oportunidades. Y si no, ahí yo iré abriendo camino porque es lo que me gusta, es lo que me hace sentir eh, viva, ¿verdad? El poder transmitir, compartir con los demás los conocimientos. Y al final esos conocimientos se, se convierten en, en acciones concretas que permiten transformar la sociedad. Entonces, eh, eso es el camino que, que quiero seguir, estudiar más para posteriormente seguir investigando y transmitiendo estos conocimientos en la universidad. Desde mi experiencia personal, la ciencia me, me ha acompañado desde que era una chiquilla, desde que... Estaba bien, bien pequeñita, eh, era demasiado curiosa, demasiado inquieta. Los demás no sabían qué hacer conmigo, eh, pero siempre me dieron oportunidades para seguir explorando. Realmente lo que estaba haciendo era aplicando el método científico día y noche, en, en todos los días. Entonces, eh, desde, desde niña, la ciencia me ha acompañado, entonces eh, he seguido ese camino. Cuando llegué al colegio cuarto y quinto ingresé a un colegio científico que alimentó mi, mi vocación científica y posteriormente en la universidad poco a poco fui ingresando en, en diferentes campos que que me permitieron ver que realmente esto es lo que, lo que más me gusta entonces yo lo que pienso es que cada uno debe tener un proceso de reflexión para lograr entender qué es lo que más me gusta, es lo que me, me hace feliz. Y tratar de seguir ese camino. Si, si la ciencia, si la ingeniería es lo que crea esa, esa alegría, esa motivación, hay que seguir adelante, hay que seguir ese camino. Aunque se presenten limitaciones, siempre habrán maneras de, de, de seguir adelante, de apoyarse en otras personas, de buscar maneras creativas para solventar eh, estas limitaciones, pero eh, sí diría que, que sigan ese sueño realmente. Eh, una persona que está feliz, que está haciendo lo que le gusta, es una persona motivada, una persona motivada, se le ocurren las ideas más locas, las ideas más, más buenas que pueden transformar una sociedad. Entonces, lo que puedo decir es que, eh, sigan las motivaciones que tienen en su interior eh, y eso es lo que las va a hacer sentir eh, mujeres satisfechas. Pienso también que, que no solo hay que concentrarse en la técnica. Yo estudié en la Universidad de Costa Rica, una universidad humanística. Considero que la técnica es importantísima, pero hay que combinarla con con la parte humana, con la parte artística, porque somos seres integrales, entonces eh, no podemos solo enfocarnos en, en una cosa, sino vivir eh, como personas completas que somos. Entonces mi motivación sería, reflexionen qué es lo que les gusta y fortalezcan eso que más les gusta.